Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, nuevamente aquí con ustedes para hacer reflexiones relacionadas al conocimiento, a la sabiduría. Dice una historia zen que el maestro, estando allí en el templo, se le acerca un discípulo y le pregunta «Maestro, ¿cuál es la diferencia entre un ateo puro y un hombre zen respecto a la divinidad?» «Hijo», dice el maestro, «el ateo no cree en Dios porque responde a la pregunta «¿por qué?». Así, buscando la causa, llega a conclusiones que lo hacen no creer, y las defiende, las defiende con hasta sus últimas consecuencias. En cambio, el hombre zen, el hombre, zen, el hombre espiritual, no es ateo, es no teísta, porque responde a la pregunta ¿para qué? Así, buscando prácticas y buscando reflexionar sobre las situaciones que le pasan en la vida, de las cuales comprende para qué se le están presentando cada una de esas situaciones. Entonces, a través de estas preguntas, ¿para qué?, llega a conclusiones que si existe o no existe Dios, las causas o las circunstancias por las que tiene que vivir siempre se le van a presentar. La única posibilidad que tiene para salir adelante es trabajar sobre cada uno de los aspectos que se le pasan en la vida y así puede llegar a una conclusión final de para qué le pasan las cosas que le pasan. Aquella persona que se pregunta en la vida simplemente por qué me pasan estas cosas, por qué me sucede esto, por qué esto, por qué lo otro, por qué estos problemas, por qué estas circunstancias, por qué me toca vivir esto, por qué me pasa esto a mí y a otras personas, no. Verdaderamente no encuentra nunca la respuesta o siempre está echándole la culpa a los demás. Cuando verdaderamente aquella, pregunta, aquella perdón, aquella persona que se pregunta para qué me pasa esto, Obviamente entiende que las cosas que le pasan son para que uno aprenda. No nos olvidemos que el ser humano es el único animal que tropieza dos o tres veces con la misma piedra. Entonces vemos allí que cuando nosotros nos pasan distintas circunstancias de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es trabajar sobre ellas. Bien amigos de 5 Minutos de Gnosis, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.